número 24. ¿Estaría dispuesto a impulsar una reforma constitucional constitucional con la finalidad de cambiar el modelo bicameral por unicameral? Y si su respuesta es positiva, ¿por qué? El orden. Iniciamos con... Magallanes. Olmedo. Bueno, eh, Magallanes. Así es. Luego Joan, luego Olmedo y luego Joan. No. Joan y Olmedo. La Constitución de la República no permite eso. Eh, y... Es, la pregunta es: ¿Sí? Bueno, está bien. La constitución de la república no permite eso. Porque la constitución de la república te dice que tú no puedes cambiar el modelo, el modelo de gobierno que está instaurado. Lo prohíbe. Okay. Joan. Yo entiendo que el, la pregunta era si, se, si, se, sí. eh, si estábamos de acuerdo con establecer una reforma exacto, constitucional exacto, en ese exacto. sentido. Mire. Eh, yo entiendo que las dos cámaras son necesarias. ¿Por qué? Porque, como tenemos en este caso eh, un Senado de la República totalmente controlado por el gobierno de turno, eh, tenemos una Cámara de Diputados que actualmente es eh, está balanceada y que a partir de agosto, cuando asumamos como diputado, estará aún más. Entonces, eh, el, las cámaras legislativas están ideadas y diseñadas para que sean contrapeso una de la otra. Entonces, nosotros sí. entendemos que eh, el, el modelo bicameral es el que garantiza mayor representatividad a la sociedad. Gracias, Olmedo Cabo. Sí, mira, eh, todos recordamos la crisis que aquí existió en el país en el año 1994, en las elecciones que fueron abortadas, que, por el cual se le recortó los dos años al presidente Joaquín Balaguer de turno en esa oportunidad. Y precisamente en 94, y precisamente en ese, ahí se hizo, se hizo una reforma eh, eh, constitucional fruto de un consenso de los partidos, principalmente del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano. De ahí es que salió precisamente el actuar lo que tiene que ver con, con, en, en, con respecto por ejemplo, a los diputados, la Cámara de Diputados. Y ahí salió las circunscripciones Y ahí salió el voto preferencial. Y nosotros entendemos que realmente es lo más democrático, aunque tiene su falla, porque no hay ningún régimen perfecto. Pero es el más democrático que tenemos, porque, por ejemplo, los diputados representan demarcaciones. Y precisamente por eso estamos nosotros aquí, para responder, por ejemplo, por nuestra provincia. Nosotros entendemos que eh, a nuestro país... Eh, salvo que haya que hacer unos un análisis muy profundos ya eh, no sabríamos en qué tiempo pero realmente actualmente es beneficioso que existan las dos cámaras en el país y además eso está contemplado en la constitución pero claro para hacer una reforma ya sería eh, que sectores eh, los sectores políticos, sociales y económicos se pongan de acuerdo y yo entiendo que eso realmente ese tema no, nadie lo ha planteado, eh, que no sea así muy muy, muy someramente. Nadie lo ha planteado con profundidad. De manera que yo me identifico con, la, con lo que tenemos actualmente y entiendo que es lo que más le conviene, porque eso representa realmente la legitimidad y la expresión del pueblo. Los diputados es óigame bien, los diputados son representantes Gracias. auténticos del pueblo eh, en la Cámara de Diputados. Gracias, ¿Sí? tiempo, Olmedo. Tienen un minuto de, de réplica, si lo quieren sí. utilizar. Heriberto Magallanes, adelante Mira eh, Cuando uno es Funcionario Ya sea por elección popular O por designación Uno tiene que someterse a A la legalidad Debe estar sometido siempre A la legalidad Por ende Nadie Nadie En su función o mejor dicho, la, me voy, me voy, a, voy a ser más suave, la constitución no te permite ningún tipo de reforma que tenga que ver con, vari, con la variación del de sistema de gobierno. Por ende, ese tema es, ni siquiera es discutible porque la, la constitución lo establece, no puede haber una reforma constitucional, no se puede introducir una reforma constitucional que verse sobre eso. Tiempo. ¿Alguien más? Bueno.